Eh, buenas tardes, yo... Bueno, muy bien, no. parlo del catalán, pero mucho mejor el castellano, así que eh, me podéis preguntar en catalán lo que queráis, yo os voy a hablar en castellano. ¿vale? Bueno, gracias ante todo a la universidad, especialmente a Víctor por invitarme. Eh, a través de la red social pues, me propuso la, la, la opción de venir aquí y hablar de una faceta que realmente mmm, nunca me hubiera imaginado que estaría hablando, ¿no? que es un poquito pues, el tema de las redes sociales. ...de Brand Building... ...y de, de un, po, un poquito pues... ...cómo se nos está yendo de las manos... ...todo esto de, de las redes sociales... ...del crecimiento online y demás ¿no? Eh, como seguramente sabéis yo me dedico a la bolsa, tengo 33 años, eh, mi profesión es la bolsa, eh, hay gente que me pregunta, oye, pero ¿el deporte o la bolsa? Y yo, la bolsa, o sea, al, al final el deporte eh, nació sin querer, ¿no? es una pasión eh, yo lo que, realmente, lo que realmente hago bien es intentar comprar barato y vender caro, ¿no? algo que parece tan evidente a veces es bastante más complicado ¿no? eh, pero es, es sin duda que, que me quedó allá un tiempo ¿no? al final en bolsa te va bien rápidamente ¿no? No, es una, no es un trabajo de largas jornadas sino que es tan tan intenso que te, te queda un tiempo ¿no? yo ese tiempo lo derivé para hacer deporte eh, pues en el año 2004 hice mi primer Ironman y a finales del 2005 empezó mi, mi historia 2.0, ¿no? claro, sin saberlo. ¿no? A finales del 2005 yo conocía a unas personas que se iban a correr la maratón de sables, ¿no? que eh, quizás algunos de vosotros sabéis que es correr 250 kilómetros por el Sáhara en autosuficiencia eh, durante seis días. ¿no? Y para mí eso era un desafío desconocido y, y que realmente me intimidaba mucho, ¿no? mucho más que el, el Ironman que había hecho. ¿no? Y, y me exigí entrenar mucho más de lo que jamás hasta aquella fecha estaba acostumbrado a entrenar. ¿no? Eso implicaba eh, dejar de lado a mis amigos. O sea, tenía la bolsa, tenía que entrenar y no podía irme de cachondeo los fines de semana, ¿no? tal cual. Y mis amigos, esto no se lo creían. Es decir, a ver, tú, ¿cómo te vas a ir a correr allá con la mochila, las botellitas, etcétera? ¿no? Y yo digo, que sí, tío, que es verdad que el sábado me voy a correr 30 kilómetros. No, Va, no, no, no nos lo creemos, tal. Y, y bueno, al final me dijeron, oye, ¿y por qué no utilizas el blog para explicar lo que entrenas? Y yo, el blog, eh, sí, es un espacio gratuito. Que tú puedes escribir cada día lo que haces. Y dije, ah, pues mira, es una buena idea, ¿no? Entonces, a inicios del año 2006, creé un blog. Un blog que se llamaba superateatimismo.blogspot.com ¿no? y, y en ese blog, cada día escribía lo que entrenaba. Pues, hoy he corrido 10 kilómetros, hoy 12, hoy bicicleta, hoy no sé qué, ¿no? Y al principio, veía que pues, tenía 20 visitas, ¿no? Pues 10 yo, 5 mi padre, los 5 amigos, los 5 colegas, ¿no? Porque entras, ¿no? tres o cuatro veces seguidas ¿no? para subir visitas, ¿no? Pero, ostras, esa constancia, ese día a día, veía que al cabo de un mes, pues en lugar de 20 había 40, ¿no? Y, y por ejemplo, una visita de Alemania... Y yo llamaba a mis amigos, oye, ¿alguno ha estado en Alemania? No, no, no, no, yo como que no, pues si hay uno que me ha visitado de Alemania. Y eso ya me encantó, ¿no? Porque <risa> números ya me encantaba ¿no? Y, y bueno, y entonces vi que a medida que eras constante, ¿no? Pues la gente te seguía, te, te leía y te preguntaban, te preguntaban. oye, ¿qué bambas usas? Y yo gusto, si yo soy un matado, yo creo que qué bambas usas, ah, pues mira, uso estas, no sé qué. ¿No? Y, y, y percibía esa, esa curiosidad de la gente, ¿no? esa curiosidad de, de saber, ¿no? de saber. Por ejemplo, de esta sala, ¿cuánta gente tiene un blog? Estamos hablando de una décima parte de la sala, ¿no? Más o menos. Muy bien. O sea, una décima parte de la sala tiene usa un canal gratuito de comunicación, ¿de acuerdo? El 90% de la sala desprecia algo que es gratis. Está bien. Menos mal que no es de pago. ¿eh? Menos mal que no es de pago. Muy bien. Pues eso fue avanzando, fue avanzando, ¿no? el blog fue avanzando, yo recibía preguntas y de manera natural las contestaba porque me sentía tan alucinado que alguien me, me preguntara pues detalles de mi preparación y esto que me sentía con la obligación de contestar. ¿no? La clave de un blog, la clave de ese blog fue la constancia. O sea, sin constancia no os hagáis un blog. ¿De acuerdo? Pero sin quererlo, lo que me di cuenta es que lo que la gente quería era que le contestaras. O sea, al final las, las redes, ¿no? la internet, eh, tiene esa valentía no de preguntar a la gente o de decir cosas a la gente que quizá cara a cara no las dices no para lo bueno para lo malo cuanto más tarde es de la madrugada peor ¿eh? más peligrosas las redes sociales ¿no? pero en, en el internet no la gente quería saber y las marcas y las marcas se empezaron a dar cuenta de eso no y en el año 2007 yo fue la primera vez que una marca, que yo fui a Asunto y le dije, oye, ¿me podríais pasar algún pulsómetro? Que yo quiero ir al Ultraman, no sé qué. Y al principio las marcas decían, o sea, este tío que trabaja en la bolsa, ¿no? que bueno tiene una imagen que no es cierto, que la, ¿no? pero piensan, bueno, este se puede comprar un Polar ¿no? o un Garmin o un lo que sea me está pidiendo un Sunto, o sea que realmente cree en mi producto ¿no? pues se lo voy a dejar y me va a poner su logo el logo de Sunto en mi web ¿no? es decir, en esos momentos yo era el mayor prescriptor de un producto que yo creía que era el mejor y creo que es muy bueno ¿no? que es Sunto, es decir a partir de ahí empezó el Joseph Prescriptor, en el 2007, cuando Sunto me dio un pulsómetro, ¿de acuerdo? Un pulsómetro que sirvió para que yo estuviera eternamente agradecido a una marca que yo, sin ser un buen atleta, ¿de acuerdo? Había confiado en mí. ¿Y por qué una marca confía en ti en Internet? ¿Por qué una marca como Sunto en el 2007, que no has hecho nada significativo te da algo, porque sabe que tú vas a prescribir el producto ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente lo que has de hacer es mantener ese, esa constancia, esa, ese grado de, de, de escribir realmente y de entender una cosa muy importante, que cada minuto que tú pasas en internet escribiendo un post eh, no es perder el tiempo, es invertir tiempo, ¿de acuerdo? La diferencia entre alguien que quiere captar patrocinadores a través de internet o no es que el que quiere captar entiende que ha de, ha de realizar una inversión en tiempo y el que no piensa que cada minuto que pasas delante del ordenador es perder el tiempo, ¿de acuerdo? Invertir tiempo en internet y posiblemente obtendréis grandes beneficios, ¿de acuerdo? Pero eso fue creciendo, eso que empezó con 20 visitas al día, al mes, eh, no, al día, perdón, 20 visitas al día, ¿de acuerdo? En la actualidad tiene 100.000 visitas al mes, eh, 217.000 páginas vistas al mes, ¿no? Entonces, claro, ya no podía ser un blog, ya tenía que ser una web no porque me decían hombre pero ordena las fotos qué desastre no sé qué tal y dije venga va pues vamos a invertir un dinero vamos a hacer una página web aproveché aproveché que hice el Ultraman para inaugurar mi web no y sin quererlo y esto ya sé que os va a costar creerlo pero os lo garantizo ideamos lo que ahora sería Twitter, porque en el 2007, que ya me imagino que Twitter debía llevar muchos años, pero yo no tenía ni idea lo que era, mi madre estaba muy preocupada por lo del Ultraman, ¿no? Y, y yo le decía, tranquila mamá que te voy a informar constantemente. ¿no? Entonces teníamos un sistema con mi informático que mi, mi equipo de asistencia del Ultraman del 2007 enviaba un mensaje de texto al informático y el informático colgaba como estaba yendo en la doble maratón, ¿no? O sea, en 140 caracteres, no sé si os suena, <ríe> enviábamos, pues, se va en el kilómetro 35 y está hecho polvo, ¿no sé qué? y lo colgaba. Nunca he tenido, pero ni ahora, nunca he tenido tantas visitas en Internet como tuve ese día. Y eso fue la constatación de que la gente quería sentirse constantemente informada. ¿De acuerdo? Pero nacieron las redes sociales. Bueno, nacieron. Descubrimos las redes sociales, ¿no? A mí me dijeron, no, existe Facebook, ¿no? Facebook, Facebook, ¿qué es eso? ¿Qué es Facebook? ¿no? Y, ¿Y cuánta gente de aquí tiene Facebook? O, perdón, ¿cuánta no tiene Facebook? <risa> que antes. ¿Sí? Uno, dos. Muy bien. De los que tenéis Facebook, ¿vale? ¿Cuántos... Invitáis a vuestros amigos? ¿Cuántos dentro de vuestros amigos tenéis a vuestros amigos? Levantar, levantar, levantar. No, no, solo o, o parte de ellos. ¿Y cuántos no invita, invitaríais a gente que no son vuestros amigos? ¿Eh, ¿Levantar? Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría. Mirad, Facebook yo lo descubrí para. para, para los que no os habéis visto las manos, solo hay dos o tres personas que no tienen Facebook, la mayoría tenéis Facebook, el 90% invita, y tiene a sus amigos dentro de su Facebook, y yo creo que el 60-70% no invitaría desconocidos de esta sala. ¿vale? Mirad, yo descubrí Facebook y, y la verdad me pareció curioso curioso y entretenido. ¿no? Y... Y eh, al principio no, no nos vamos a engañar, o sea, me pareció un elemento de cotilleo eh, desmesurado, ¿no? Decir, ostras, a ver, tal, no sé qué. Pero eh, te acabas dando cuenta del potencial piramidal que tiene ¿no? Y te acabas dando cuenta de la inutilidad que tiene tener a tus amigos en Facebook. O sea, ¿para qué queréis un Facebook y tener a vuestros amigos? ¿Para qué? Si ya sabéis lo que ha hecho el fin de semana, porque os lo ha explicado, ¿por qué no invitaréis? a esa gente que no conocéis no, es que tengo una foto que no sé qué bueno, pues te creas un Facebook 2 y tienes a tus 10 amigos y ya está pero tener una, una página de Facebook es una herramienta para llegar a gente que no conocéis. O sea, hoy todos vosotros tendréis que ser amigos entre todos de Facebook. ¿Por qué? Porque seguramente, viendo el perfil de la gente, dentro de unos años, aquí hay un potencial de sinergias económicas brutales. Brutales. ¿De acuerdo? Así que luego os hacéis todos amigos de todos y, y, y, y de repente tendréis 200 o 300 posibilidades más de conocimiento de las que tenéis ahora. ¿De acuerdo? Y eso es algo muy importante que yo he aprendido en Facebook. Eh, lo que he aprendido es que hay que, hay que invitar a todo el mundo hay que aceptar a, a todo el mundo O sea, no hay que rechazar a nadie si tienes algo comprometedor, lo quitas ¿de acuerdo? pero aceptar diferentes posibilidades de conocimiento que tengáis de terceras personas ¿de acuerdo? porque nunca sabes de esa persona que no te gustaba su foto de perfil pues nunca sabes la sinergia que puedes llegar a obtener con esa persona ¿de acuerdo? Eh... A mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo a crecer. Al final eh, nuestro deporte es un deporte minoritario, muy pequeñito, eh, que sin lugar a dudas las redes sociales te permite divulgar y crecer y expandir y como siempre, al igual que el blog, actualizar día a día. Eh. No sirve de nada tener un Facebook y actualizarlo una vez por semana. Eh, honestamente estoy en la línea de pensar que el 90% de las personas que no tenéis eh, un blog yo ya creo que no hace falta que os lo hagáis y aquí estoy en, en, en disputa con, con un perfil de gente que piensa que el blog aún sigue, sigue a tope y yo pienso que no o sea, yo pienso que ahora el blog es una herramienta que nos ha dado mucho le hemos de estar muy agradecidos pero que está muy obsoleta ¿por qué? pues porque que solo te permite actualizar una vez al día, ¿no? En cambio Facebook te permite actualizar constantemente, ¿no? Pero apareció Twitter, ¿no? vida, esto de la roba, qué difícil, tío. ¿Cuánta gente tiene Twitter? Uh, mucha más que Facebook, ¿eh? Muy bien, o wow, prácticamente igual. Pues yo ahora estoy fascinado, ¿no? Realmente considero que es el elemento, ¿no? de comunicación piramidal, ¿no? O sea, realmente es Uf. Es flipante, os podía explicar historias alucinantes que me han pasado de capacidad de comunicación con Twitter, ¿de acuerdo? Es alucinante mencionar a la gente, o sea, mencionar, o sea, aunque os penséis que no lo leen, lo leen. Aunque penséis que alguien con 500.000 seguidores no os lee, os lee, ¿de acuerdo? Quizá, o sea, quizás se le acumulan de repente muchas notificaciones, ¿no? Pero lo leen. Al final, si sois constantes, lo leen, ¿vale? Y aquí es impresionante, es impresionante las posibilidades ilimitadas que hay de comunicar, comunicar y comunicar, porque al final estamos ante un momento histórico, ¿no? Un momento histórico que nos permite dos cosas. Por primera vez estamos enseñando algo a nuestros padres, yo le estoy enseñando por primera vez algo a mi padre. O sea, mi padre me pregunta cómo va algo, ¿Cómo va Twitter? o ¿Cómo va Facebook? ¿no? Esto es histórico. Nunca había pasado. Nunca los hijos habían enseñado algo a los padres, ¿no? al menos directamente. ¿no? Y luego estamos ante la era de lo gratuito. ¿De acuerdo? Aprovechar las cosas gratuitas. ¿De acuerdo? Invertir tiempo en divulgar vuestros proyectos. Porque seguro que cada uno de vosotros tiene algo súper interesante que explicar. Seguro que cada uno de vosotros... Bueno, yo me he dado un pase ahora por la primera planta y alucinado con las empresas o startups que hay, ¿no? Pues esto lo tenéis que enseñar. Lo, me, me lo tenéis que explicar. Nos lo tenéis que explicar. ¿De acuerdo? Porque si no, el camino hacia... Llegar a vuestro objetivo es mucho más difícil. O sea, a mí Red Bull me ha fichado porque yo sea un superatleta. A mí Red Bull me ha fichado por dos motivos. Uno, porque encarno el mensaje de su lata ¿no? que revitaliza cuerpo y mente. ¿vale? Y al final pues tengo una profesión más o menos normal y hago cosas un poquito especiales deportivamente y luego comunico. Comunico, comunico, comunico. ¿De acuerdo? Porque no os va a servir de nada que os vayáis a la aventura deportiva de vuestra vida Australia. O tengáis una empresa increíble que hace no sé qué producto, si no lo sabemos. Si no comunicáis, estáis muertos, no existís. ¿De acuerdo? Así que daros a conocer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hacia dónde creo que va esto? Porque también me gustaría que fuera un diálogo, no, no, no, no una paliza aquí. Yo os suelto ahora un poquito y, y luego pues preguntáis, estamos en, en, en diálogo. ¿no? ¿Hacia dónde creo que va esto yo? Y ahora veo muy claro que hay una avalancha de información, ¿no? hay un bombardeo de información descontrolado. O sea, estamos obligando a la gente a tener una pantalla de ordenador con una ventana del Facebook, con una ventana de Twitter, con una, el blog de no sé quién, con no sé qué de información. O sea, con cinco o seis ventanas de Internet que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces yo creo que esto va... Vamos a ver dónde lo tengo. Yo creo que el futuro es esto, ¿no? El futuro es la información aquí, ¿no? Chicos, los que tengáis una BlackBerry, yo tengo BlackBerry, va muy bien para trabajar, pero olvidaros. Olvidaros. No, no, sé no esto de verdad la Blackberry va muy bien para trabajar es absolutamente imprescindible el que el, la persona que tiene iPhone y os quiere vender que los mails se escriben igual nada mentira esto es indestructible para los mails pero pero el mundo está aquí el mundo está aquí. El mundo está aquí porque eh, aquí la gente ya no tiene tiempo de tener un ordenador delante. Ya no tiene tiempo. No tenemos tiempo. Vale. Uy. Uy. <risa> está contento el iPhone. No, pero el, el, el mundo no tiene tiempo de estar en el tren y sacar el ordenador. La gente no tiene tiempo de estar en el aeropuerto y sacar el ordenador. La gente... No tiene tiempo, no tiene tiempo, quiere algo fácil, quiere estar en el aeropuerto, quiere estar en el lavabo, quiere estar donde sea y apretar el botón, y apretar el botón y encontrarse un universo de posibilidades, ¿no? Y claro, ¿y cómo hacemos un universo de posibilidades en un espacio tan reducido? Pues yo pienso, y un, bueno, yo y un amigo que me ha ayudado mucho mucho a desarrollar esto, pensamos que el futuro eh, es las aplicaciones personalizadas, ¿no? Los que tengáis o no tengáis iPhone o Android, pues hay una aplicación gratis también, gratis. ¿eh? que es eh, eh, Joseph Ahram, ¿no? y que pienso que ha de ser cualquier persona, o sea, ojalá tuviera una aplicación, no sé, mi amigo Risto Mejide, ojalá. ¿Por qué? Porque así sabría porque así sabría exactamente lo que escribe Risto en cualquier momento, en cualquier red social. ¿no? Y al final lo que hacemos aquí es decir, mira, oye, yo es que el Facebook no quiero tener. ¿Por qué no? Porque me da pereza y tal. No hay ningún problema. Si tú quieres saber lo que escribe la persona que te apetece seguir en cuestión, pues vas aquí, vas a Facebook, tu, tu, tu, tu, y sin tener Facebook, bueno, o Twitter, eh, te va a salir lo que escribimos de todos los medios posibles, ¿de acuerdo? Así que os invito a descargarla, que la analicéis, le estamos dando muchas vueltas, vamos a sacar cosas súper, súper interesantes, pienso, para interactuar constantemente con el usuario y siempre pensando en que en el futuro de todo eh, está aquí, está aquí, lo más accesible posible, lo más accesible posible. Ahora mismo, para que tengáis unos datos, en cinco meses llevamos 74.000 descargas de iPhone, iPad y 19.000 de Android, porque es gratis. O sea, al final, algo gratis, simplemente por curiosidad, la gente se lo va a descargar. no, Luego dirán, ah, qué pesado con la capucha, no sé qué, bueno, <risa> lo que queráis. Pero, pero es importante que al menos la gente lo pruebe, lo pruebe para tener, ¿no? Y claro, al final, al final de todo, hostia, hay que sacar unos provechos, ¿no? Porque claro, si entre Facebook y Twitter... Uno, eh, entre las redes sociales perdón, uno tiene 75.000 personas ¿no? entre bueno, la página web 1,2 millones de visitas al, al, al año ¿no? claro a las marcas hay que sacarles algo o sea yo con la gente no gano dinero ni mucho menos pero a las marcas sí ¿no? ¿y por qué invierten las marcas en una persona? o sea ¿por qué? No? la eterna pregunta ¿por qué eh, no sé qué marca patrocina a Joseph si Joseph es un paquete? pues muy fácil ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí. ¿Vale? Os voy a, os voy a presentar un, una, un pequeño estudio, ¿vale? Que evidentemente todo hay que estudiarlo, ¿no? Fijaros un poquito, voy a resumir mucho, la evolución de, eh, de Joseph. en los medios. vale. Pues si sumamos prensa, radio y televisión pasamos de 8 millones de impactos del 2009 a 48 millones de impactos a los nueve primeros meses de, del 2011. Sumamos internet pasamos de 2 millones impactos a 15 millones. Tenemos otros soportes y vemos que en total la audiencia acumulada pasamos de 11 millones en el año 2009 a 65 millones de audiencia acumulada en los nueve primeros meses del año 2011. Claro, ¿cómo se traduce esto en dinero? Eso tra se traduce en dinero que Joseph Ram en nueve meses ha generado 3 millones y medio de euros en publicidad versus los 559 mil eh, euros generados en el 2011. 1009. Bueno, aquí tenéis un detalle, ¿vale? No sé, quizá, no sé, de prensa pasamos de 68.000 a 400.000, de radio pasamos de 285.000 a 1.700.000. 20 minutos cada miércoles en julio Otero, valen mucha pasta. vale <risa> Crecimiento importantísimo de la audiencia, tanto en medios convencionales como en Internet. Crece la valoración económica de los impactos en todo tipo de medios, incremento del 75% en medios convencionales, del 137% en Internet y 9% en otros soportes. Lo bueno de esto es que justo acaba de empezar, ¿no? O sea, yo qué sé, con todo mi cariño, ¿no? Pero, ¿no os anima a pensar que si el Francisco Rivera tiene 350.000 followers, vosotros podéis llegar a 350.000 followers? Yo pienso que puedo llegar, y yo pienso que vosotros podéis llegar a 350.000 followers. ¿De acuerdo? Solo tenéis que buscarlo. Solo tenéis que tener algo que comunicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Crece la audiencia en todo tipo de medios convencionales respecto al mismo periodo del año 2010. Durante el trimestre del 2011 se multiplica por seis la valoración económica generado por radio. ¿Vale? Al final, no te sirve de nada tener una presencia puntual en el periódico. No sirve de nada. O sea, salir del periódico solo sirve para dárselo a tu madre y que la mu y tu madre sea la mujer más orgullosa del mundo. ¿sabes? ¡Oh, una meu ha al diario! No, sé qué. no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, a mí en, el, en lo del Epic Five... Eh, Roberto Palomar, redactor jefe del Marca, me dice, oye, te sacaremos cada día en el Marca, no sé qué. Digo, oye, ¿me vais a sacar en marca.com? Porque eso es lo que me interesa. Me interesa viralizar la información. Me interesa que la gente pueda encontrar esa información en cualquier momento, en cualquier lugar y gratuitamente. Porque yo no sé si tú te vas a gastar un euro para leer eh, dos, dos columnas del Marca. Pero sí sé que vas a apretar con un clic la página en cuestión y yo sé que ese, ese retorno mi patrocinador me lo va a valorar mucho más. Muy bien, en el tercer trimestre del año sube la audiencia de los impactos en radio y televisión, se duplica el valor de impactos en radio, ¿vale? redes sociales en los nueve primeros meses un incremento del 555% en Twitter, casi el 100% en Facebook, en Facebook no oficiales 44%, la valoración de la prensa online más 300%. Tendencia al alza de la valoración económica a los medios convencionales, un poco comparativa con otros atletas, de acuerdo, del mismo sector, pues con Javi Gómez Kilian, Eneco y Marcel, de acuerdo, y al final esto es lo que les interesa, esto es lo que quieren las marcas. ¿Vosotros creéis realmente que a mí Red Bull me ha pagado 345.000 euros? Ya os digo que no. Ya os digo que aunque el alerón de la Fórmula 1 lo valga, yo no lo he cobrado. ¿De acuerdo? Pero Red Bull en nueve meses ha obtenido un retorno de 345.000 euros en impactos eh, publicitarios. Orbea ha recibido un retorno de 172.000 euros en impactos publicitarios. Buff, 138.000 euros. North Face, 124.000 euros. Everis, 102.000 euros. Y el DIR 75.000 euros. Esto es lo que quieren las marcas. O sea, vosotros podéis ganar carreras o hacer vuestra profesión lo mejor posible, pero si no comunicáis vuestro talento si ese talento no lo comunicáis no va a ser correctamente valorado. Yo no digo que ser el mejor no sea lo correcto hay que ser el mejor pero hay que explicarlo explicarlo, porque si no todo esto no funciona ¿vale? Y al final un poquito, pues aquí tenemos eh, marca, bc, 20 minutos, buena fuente, Conberto, pues muy, muy divertido. Es importante el product placement, de acuerdo, el product placement. O sea, a las marcas les da igual que vayas a buena fuente con un reloj o con otro, pero si hay una marca que tiene la decencia de pagarte un poco de dinero, lleva su reloj, llévalo, no cuesta nada. ¿No? Y estos son detalles que a veces la gente no sabe cuidar, ¿no? Eh, de Buff, bueno, Buff encantados, ¿no? Porque al final lo que te permite Red Bull es que todas las otras marcas colaboradoras o patrocinadoras vayan a rebufo ¿no? Claro, si Red Bull te hace un documental de 25 minutos, al final solo te exigen la cabeza, llevar casco o gorra obligatorio por contrato. Alguna vez leo por Twitter, ¡qué pesado! Siempre va con la gorra. Digo, ya tío, pero es que me pagan por ello, ¿sabes? O sea, mira... Al final, no sé, si me pagaran por, yo qué sé, pero es que me, me hacen llevar la gorra, pues no, no me la voy a quitar. ¿De acuerdo? Al final lo que lo que puedes ofrecerles a los patrocinadores pues son retornos constantes dentro de la mayor agencia de comunicación del mundo que es Red Bull. ¿no? Buena fuente. No cuesta nada, ¿no? Ir con una camiseta North Face, si no te dicen nada, pues en lugar de ir con una negra, pues vas con una North Face, ¿no? Eh, de Everest, pues aquí un poquito más, bueno y el Dir, pues lo mismo, ¿no? Un poquito a, a rebufo de de Red Bull, ¿de acuerdo? un poquito para el año que viene claro, has de ofrecer constantemente ¿no? Eh, proyectos, ¿no? porque yo me acuerdo, fue a acabar el Epic 5 y de Red Bull decirme, vale, vale, muy bien, muy bien ¿qué hacemos el año que viene? Y yo, espérate, eh, tío, espérate dejarme un poquito de respiro ¿no? y entonces pues has de pensar ya proyectos que pueden ser atractivos para ti, por supuesto, a efectos de motivación, pero has de, has de hacer proyectos atractivos para las marcas que van a, a, a apostar por ti. ¿no? Entonces, yo pensé que debíamos hacer un proyecto en España y al final pues, eh, decidimos hacer el proyecto de Canarias, de los siete días, siete, siete Iron Mans, en las siete Islas. Eh, ha salido publicado ahora un libro nuevo que se llamará La Solución, ¿no? que al final todo esto son impactos mediáticos que puedes devolver a las marcas y bueno pues esto es un poquito mi estrategia en el 2.0 no que yo ya creo un poquito que hay que mirar más allá no ya no hay que perder el tiempo con blogs ya no hay que perder el tiempo con con empezar eh, páginas muy estáticas, ¿no? Un poquito, eh, pienso que hay que invertir mucho tiempo en mantener muy vivos las redes sociales y sobre todo hacerlo vosotros. O sea, eh, cuidado con, la, con que no lo hagáis vosotros, el toque personal es fundamental, hasta donde lleguéis, hasta donde lleguéis. Si no llegáis a contestar 25 mails en un día, pues contestar 22, ¿de acuerdo? Pero que no os contesten nada por vosotros. Otros, ¿no? porque al final la gente va a querer saber vuestra opinión no la opinión de un community manager o de un colega vuestro de acuerdo quieren saber tu opinión vale pues venga vamos a charlar ahora un poquito después de esta paliza <risa> no, bueno. muy bien qué preguntas tenéis venga vamos a dialogar un poquito ¿Venga, preguntas? ¿Nadie te preguntas? Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Ahí, hostia, hay un focazo ahí que me está matando. Eh? Hola. Hola, yo quería saber cómo, cómo dones abast a hacer tantas cosas. Sí, sí, perdón, es que me es que está aquí interrogando. Com, o sea, cómo el día dona da para hacer tantas cosas y a más contestar tú todas las charlas sociales. Y... Bueno, al final es un tema de organización, ¿no? Eh, yo la bolsa ya di que es una feina que para veu para malament et guanyas o Pers la Vida, en dos o tres horas, ¿no? A las horas canalitzar temps en analizar temas, antologas. Yo tengo el privilegio de, de que el, la, las poquitas cosas que hago Aleshores, me apasionan, a las horas me entrego totalmente, ¿no? O si sea, comunicar, hasta aquí en estar hasta la borsa, entrenar... todo eso a mí me apasiona, la cual cosa no considero una... Una obligación una feina, ¿no? Al final es un tema de organizarte y si el que fas te apasiona eh, súper, súper senzill, súper senzill, ¿eh? Tot amb passió, ¿eh? Vuelve, <ríe> ¿Qué más? ¿Sep? Hola. Ahora eh. sí, Trobo súper interessant el interesante que has explicado, eh, me curioso mucho, pero la pregunta es, claro, ¿cuándo eh, has expresado la necesidad de estar siempre la palestra, hasta estar Y el teu objetivo l'has has deixat clar claro, y estoy de acuerdo, necesitas estar a la palestra, pero mm, ¿quién es el objetivo final? O sigues ¿estar así 10 anys més, 15, 20? Eh, fins que pagui Red Bull. No, es, es la verdad o entonces sea, realmente yo de fet, he, he fet una mica de reestructuració a la meva vida professional per centrar-me en Red Bull, o sigui, i en Red Bull no es que m'exigeixi molt esportivament, però sí que m'exigeix molt de retort, no? Aleshores, horas, eh, sí que eh, he deixat una mica a banda les, les tres entre cometas de les operatives intradia tan intensament com ho feia, he centrat una mica més els esforços en la formació, eh, a la gent que vol iniciarse se en borsa, i cuando Red Bull em pues tornaré a Feintradía, menja menys sport y quizás la gente que me em seguirá a las horas, que ni a molta me em, em seguirá per la borsa, porque ya molta gente de la que me em segueix exclusivamente para el tema financiero. De hacer las colaboraciones que yo tengo ahora, en tant Manal, tanto Josep Cuní, como amb la Julia Otero, como al diario és es todo económico. Pensa que a nivel deportivo, eh, yo yo soy una lacra, os sigui... Sea, eh, no, Es os sigui. Sea, los deportistas de élite no tenen la mea figura, no antenan, ¿sabes? A las horas tienen que no solo molt bien en algunos ámbitos deportivos, ¿sabes? Basta ver, cada escuchar a su opinión. ¿Vale? ¿Qué ves? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, a ver, yo, bueno, te quería preguntar, has contestado una mica cara al final, si realmente crees que haguessis un el mateix èxit si no haguessis que esta doble vida de borsa y no. esport que realmente és... es... Eh, Indudablemente, a ver, yo, eh, yo soy la primera persona sorpresa amb tot això eh, mai me imaginat eh, eh, que estaría aquí hablando, de veritat, es que eh, me em sorprende, mucho, ¿no? Un analizador desde fora, ¿qué pasa? O sigui, ¿qué pasa? per qué rebo eh, tan escurreos a la electrónica, eh? ¿para qué ahora los noyes de las exchanges volan ser brokers y triatletas, ¿no? ¿Qué, qué pasa? No? Y, y al final un fredamen, no? la, la, la Borsa et dona mucha capacidad de análisis. No? Y al que percebo es que eh, ya una persona que es dedica a un món aparentemente desconegut incluso de com como es a los mercados financieros, eh, que hace unas competiciones, unos desafío a ja, meses, que competiciones, porque yo ya ja compartí un mes mi matéis, que aparentemente son imposibles y que a par van una estética que no cuadra. Y no? yo siempre dit que si no porté els tatuatges, por ejemplo, o si sigui, eso tú di cara, no eh? hay modo de pensar fácil si no porté tatuajes, tatuatges, igual no estaría aquí. Saps? Si yo no me em dediques a la borsa, seguro que no estaría aquí. Y si no fes esport sport seguro que no estaría aquí. horas sin querer, han sido tres cosas paralelas que van crecer al mateix moment Yo me em dedico a la borsa desde el 99, he fet sport toda la vida y he em tatu desde el año 2000. Pues que sin querer han creado una cosa, un producto, algo que crida la tensión. No? pero todo al sur del de ánima, ¿eh? que más, más efecto he que no, no, sentía, ¿no? ¿Qué más? Ya que tú trabajas a la bolsa, tienes con teu y libre la solución a la crisis. Sí. <laughs> Sí, sí, no, no, clarísimo, ¿eh? De fe. Yo de tengo clarísimo quién es la solución. No sé si es objeto de la conferencia UI, no sé si sería un rollo econòmic, una mica extens, pero aprovechan que está aquí una de las miembros de la Fundación Alex, un dels beneficiats de los beneficiados de las ventas del Libra. Pues os convido a que colaboremos con la Fundación Alex y Global Humanitaria en les del llibre, però a las ventas del Libra, pero a gran stretch eh, sería atacar un virus del problema eh, que existe, que s'ha creado fa temps no gaire y que ens está portant a la ruina de la economía real. En aquest llibre explico, han em tiro piedras sobre la taulada, teulada, eh, porque al final critico algo que no, no es que yo faci a diario, pero una, una miqueta sí que nos lo fe, ¿no? Y sí que pienso que se de a el problema de, de cop, ¿no? Y a las horas es eh, mucho más fácil la solución del que posiblemente John Spencer es eh? si una decisión exclusivamente política. ¿Bé? ¿a ¿Qué más? ¿Quién lo dice? ¿A ah, tú? Es verdad. Bueno yo no los escribo eh, yo los dicto, eh, sí, no tengo tiempo. Además es que es que no me gusta mucho escribir, eh. Entonces, eh, hay, tengo un amigo que se llama Albert Figueras, que, que escribe los libros, quedamos, hablamos y él eh, los escribe muy bien. Como yo soy muy mal lector, los hago muy cortitos, porque luego los sé repasar. <risa> Esto no lo habías pensado, ¿eh? Cada vez son más cortos. Cada... Pues no tengo tiempo, no tengo tiempo para leer. Me duermo. No. Y entonces, es verdad, es verdad, me duermo, me duermo. Leo y me relajo y me duermo. Entonces, el primer libro, el dónde está el límite, que ahora va por la novena edición, eh, nació gracias al blog. Tenía tan, tiene tantas visitas el blog a ver, para que os hagáis una idea o sea, el blog se te, hay más visitas en josefagran.es que en jorgelorenzo.com en Pau Gasol en, excepto Nadal ningún deportista español tiene más visitas ¿Por, ¿por qué? ¿por qué creéis que yo puedo tener más visitas que Lorenzo? ¿por qué? ¿por qué dos motivos? va uno, les contestas, ¿no? al final tienes una atención. ¿no? O sea, de... Desde un punto de vista frío, ¿no? si una empresa quiere atender bien a su cliente, ha de, si, si quiere que el cliente esté contento, ha de atenderlo. ¿no? Pues aquí, dicho desde otro punto de vista, ni mucho menos como cliente, empresa, pero al final, si tú me envías tres mails y no te contesto ninguno, o es que no me has dicho nada, o es que realmente soy un borde. ¿no? Y entonces al final la gente se cansa se cansa, ¿no? Y, y las webs estáticas, que este sería el segundo motivo, cansan, ¿no? Al final Fernando Alonso puede tener una web increíble, pero siempre la misma, ¿no? Yo siempre digo, imaginaros qué valor añadido tendría que Fernando Alonso eh, escribiera ya, pues lo que entrena, ¿no? Porque físicamente están muy fuertes esta gente, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Entonces a través de, de la, del blog ...se escribió el primer libro... ¿No? ...el segundo libro fue una necesidad... ...porque mucha gente me pedía... ...que fuera a hacer el curso de bolsa... ...fuera de España... ...hay de Barcelona y de Madrid... entonces pues dije... ...mira, el que quiera aprender la bolsa... ...pues que se compre el libro... ...y, y, y si quiere ya vendrá... <risa> ...si quiere... ...y, y esta ha sido una necesidad personal... Una, ...una cuestión ética... ...o sea, si yo creo tener la solución... ...de resolver la crisis estatal... ...a nivel financiero... Me siento con la necesidad ética de, de, de explicarlo. Y ya veréis qué ridículo, ¿eh? o sea, es un poco para ridiculizar al sistema político de lo corto que es. ¿eh? Es un manual tipo indignados, ¿sí? veréis. Bueno. ¿Qué más? Hola, buena tarde. Eh, bueno, yo tengo una pregunta, una mica, bueno, me es había macroeconómica. Eh, consiste en que, bueno, eh, cada día estén veient que, que cada los países están más a y a las horas eh, cada copa es en más países y al banco central europeo, bueno, eh, no acaba de comprar el deuda que estos países emeten. metan. Bueno y la pregunta consiste es que si realmente el banco central europeo un día para de comprar que este deuda o simplemente imprimeix tanta moneda que la inflación es brutal. ¿Qué pasaría con el sistema monetario? ¿Qué pasaría con el euro? ¿Qué consecuencias crees que podrían arribar a Dani? Bueno, ahora, ahora mateix necesitamos dinero. O sí, sea, el sistema necesita dinero, ¿no? A las horas, ahora mismo, imprimir dinero, como se ha hecho a Estados Unidos. A Estados Unidos se han hecho tres programas de expansión cuantitativa, al que es el QE, eh, para un valor total de 2,7 billones de dólares, ¿no? A las horas, que necesitamos es crear dinero. Fedinés, una mica de inflación iría, bien, iría bien als, a B, iría a B a los estats, inyectaría Inject, liquididad e incentivaría el consumo. Porque al final tú puedes decir, oh, vaya mierda el capitalismo, no sé, pero es lo que hay. A las horas, eh, como es lo que hay y ya, no ya no hay marcha en rera, ¿de acuerdo? Eh, sería bo que hi hagués una mica de incentivo al, al consumo, de. Liquiditat pel sistema bancari i de el sistema bancario y de facilidad al crédito. No? Al final es un tema de, de regulación estatutaria, o sigui, no es permite això para un problema de estatutos dentro del Banco Central Europeo, pero avui hi ha habido una medida concertada, ha pujat molt la borsa, porque ha habido una medida concertada de diferentes bancos centrales, y bueno, al final sacaba el temps y el TEMS ahora es el activo que más necesitan los estados. ¿Pero no es la posibilidad de que el euro pueda y que tú a la paseta, por ejemplo? No. No si es, es la posibilidad. ¿Y si pases? Es que con que no véis. <ríe> no sé. o sí. Sigui, no sé. Veure possibilitat de, de Me agradaría la de la posibilidad de poderme comprar tres días a las Bahamas. Pero con que no, no véis la No, no No, no ho veig, Sí. Me es mal que no vayamos. <ríe> Sería una catástrofe. Eh? ¿Qué más? ¿Qué mes, ¿Qué Venga. Son tímidos, ¿eh? Sol... Hola. Hola. Hola. Tú no? <laughs> eh, Yo tenía una pregunta, pero sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Te... Mm, yo le digo, si, cuando tú buscaste tu página de Facebook, por ejemplo, eh, tu objetivo era, supongo que lo que has dicho, ¿no? De no tener amigos, sino que... Bueno, sí que tener amigos, pero me refiero de aumentar tus amigos a hacer contactos, ¿no? Eh, ¿Esto quién te dice hacerlo? si ¿Tú lo pruebas? ¿Vas a prueba de error? ¿O alguien te guía? tienes ¿Quién te asesora en estos temas? En... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas a ver que, yo qué sé, haces una cosa, tiene esta repercusión, hago esta otra o cómo...? A mí, más que nada, vas probando. O sea, al final... ...somos seres humanos... ...no, no, no hay muchas posibilidades... ¿ves? ...tú escribes algo... ...y ves cómo reacciona la gente... ¿no? ...y dices, mira, pues esto... ...molesta o no, no sé qué, tal, cual... ¿no? ...y al final... ...cuando ese, cuando fue lo de Facebook... ¿no? Eh, ...o sea, la capacidad de ver... ...constantemente lo que hace la gente... ...lo que piensa la gente... ...las fotos que hacen... ...que cuelgan, dónde están... ...pues eh, me llamó la atención... ...también te he de decir ahora... Eh, volviendo a Risto Risto me dijo te acabarás cerrando Facebook y dije, qué dices y realmente cada vez da más pereza ¿no? porque sí que ahora yo veo Facebook como una plataforma perfecta para fotos y links pero totalmente ineficiente para los estatus o sea muy ineficiente no entonces eh, además la gente se agobia ¿no? porque si tú un día pones cuatro o cinco status eh, eh, qué pesado, y bueno, tío, pues date de baja, no sé, ¿sabes? <risos> Tengo algo más que decir que una frase al día, ¿no? Y, y parece como que, que, que, que irrite, ¿no? El, el Facebook. Eh, entonces, sí que pienso que son dos instrumentos complementarios. Sería absurdo despreciar uno de los dos, pero el, el valor añadido. Bueno, yo en Twitter aprendido, aprendo mucho, y aprendo mucho cada día, ¿no? Claro, ¿Tú solo? Tú solo aprendes, ¿no? Sí. ¿Con, ¿Con alguien o tú solo? No, no, no, solo, de verdad. O sea, no tengo community manager, no, no tengo nada. Tengo a mi amigo que me ayuda con lo de la aplicación, pero no tengo, no tengo nadie y, y, y me apasiona, ¿eh? realmente me apasiona estar ahí probando, en contacto. Hicimos una prueba a ver si conseguíamos ser lo del eh, trending topic, ¿no? Y ah, vamos a intentarlo, pumba, y lo conseguimos. Y, wow. y bueno, y ahora que nada, ¿no? O sea, ¿no? No pasó nada. <risa> no sé, pensaba que igual te enviar un jamón o algo nada, ¿no? pero bueno fue interesante, es, es muy muy interesante porque aprendes muchísimo, ¿no? Muchísimo. yo sí lo que os aconsejaría es no a no seguir a muchísima gente o sea que realmente podáis tengáis calidad de a quien seguís, ¿no? En calidad de gente, por porque... Si sigues a 500, no, no, no, no te da tiempo y te pierdes información de alto valor añadido. ¿no? Y otra cosa más, ¿las marcas han llegado a ti? ¿O te han venido...? Si sí, ¿Tú has ido a ellas o ellas han venido a ti? Y, y, excepto ¿Todas? Excepto la primera vez en Sunto, nunca, nunca he llamado a una marca, nunca. O sea, todas me han llamado... Eh, al final una marca quiere retornos y... Mm -hmm y yo he dicho y digo mucho, ahora que es época de patrocinio, ¿no? las marcas cierran patrocinios de octubre a diciembre pues a marcas muy potentes les digo que no por un, por un momento por un motivo u otro, ¿no? porque al final pues has de seleccionar, ¿no? pero al final es retornos es retorno, es retorno ¿y podrías vivir de vendiendo tu marca? es decir, vendiéndote a ti mismo, ¿podrías vivir de solo de eso? yo podría... Hoy, este, o sea, el 2012, podría vivir del de, de deporte, sí, sí. Sí. Sí. Tengo una pregunta, que, pero quería sobre el tema económico. ¿Tú crees que los mercados, si estuvieran bien regulados, sería un aliciente al Estado para llevar bien sus cuentas, porque vemos que el que se pasa de déficit o, o lleva un mal estado de sus cuentas, les pega en el palo rápido. Si esto se pudiera regular bien y no se hiciera negocio ni se la con la deuda estatal, ¿podría ser algo positivo? Bueno, yo creo que al final, si todo está acaba bien... Eh, a, a todos estos grandes especuladores que están poniendo los puntos sobre la SIS a los estados, hay que darle las gracias, ¿no? Porque al final lo que está pasando es que medidas de austeridad que se debe, debían haber tomado hace 10 años, están tomando ahora en 3 meses. ¿Sabes? O sea, ah, no, ahora, hostia, ya me descojonaba, ¿no? no el, la Generalitat de, de Valencia invita a sus funcionarios a comer menú, coño. ...que comían a la carta... ...50 euros cada uno... ...no, o sea, como algo... ...algo pobrecitos, comen a menú... Oye, ¿qué pasa aquí? ¿sabes? Entonces al final yo creo que... ...a ver, un Estado... ...siempre ha sido... ...una empresa deficitaria, o sea, la empresa... ...más quebrada del mundo es Estados Unidos... ...no hay empresa más quebrada del mundo... ...o sea, para que durante... ...tres días del mes de agosto... ...Apple tuviera más liquidez... ...que Estados Unidos... Imaginaros lo mal que estaba. O sea, estados Unidos tenía menos de mil millones de dólares en efectivo y Apple tenía mil millones de dólares. O sea, hubiera pasado cuatro días y Estados Unidos no podía pagar las pensiones ni, ni a sus funcionarios, nada. ¿no? Entonces, esto es indicativo de que lo hacen muy mal. ¿no? Y lo que han de empezar a aprender los estados, aunque nos duela a todos porque nos va a doler y mucho directamente, es a intentar ser una empresa saneada como todas, ¿no? porque si todas las empresas pierden dinero cada año, al final cierran, ¿no? y no puede ser. ¿Qué más? Hola, yo voy a hacer dos preguntas, una económica y la otra. La primera era si consideras que las crisis son buenas, es decir, son necesarias al sistema, y parando a las charlas, no has hablado de LinkedIn, y yo creo que también es una buena charla. Eh, LinkedIn no tengo, no, no, no ho sé, no sé ni cómo funciona, no, no, no la tengo, eh, no ho sé, supongo porque a la fi eh, es que tampoco tengo un gran currículum que pusar, ¿no? Final currículum telepizza y comprar barato y vender caro, <laughs> ya está, ¿no? No tengo remesa la vida, no ho sé, no no no no he explorado más, no he explorat más, si Mall como a, com a, Si yo tengas una empresa, un comercio, sobre todo un comercio, sí que estaría fuera Foursquare. Sí que el Foursquare, ¿no? la capacidad de di ostras, estoy aquí. Y si estoy aquí, ¿no? la gente puede dir qué piensa de comercio, o ¿qué, qué bien, o qué croissants más buenos, o qué... Eh, es, eh, Qué simpático, los dependientes, no sé qué, ¿no? Yo, Ana, yo sí que creo molt comercialment, muy ¿no? Eh, respecto a si las crisis eh, son oportunidades, son oportunidades. Evidentemente, eh, en crisis, pues ya hay gente que guaña i y, y, y, y sobre todo, al que es fa es lamentablemente, neteja de, molta neteja de cosas que no eran de cualidad. ¿no? A las sí que la empresa que tiene un producto de qualitat es la que aguanta. Yo aquí, que me imagino que hay mucha gente que vol iniciar aquí un temps unos meses o unos años, un negoci, yo el que les recomendaría es que creen un negocio on sin molt las despesas fixas. Al ¿no? final es la máxima de la borsa, ¿no? pérdida limitada, beneficio ilimitado. ¿no? O sea, no puede ser que la vuestra empresa sigui un pou sense fons, amb unes despesas fixas mensuales astronómicas, ¿no? perquè al final heu de tenir els mínims costos de estructura possibles, no? Hi han empreses que comencen, i dius, buf, però es de facturar moltíssim, no? I molta precaució les eines. Com és el fet? Que, com és el fet de tot començar a entrenar i, i tindre que anar a les bames al Decathlon i al cap de tres mesos que vingui la, una marca cual se y tienes cuatro paraís de bambas a casa teva. va comienza a quedar muy sí que con Sí, como oh, ah, no. eh, al, al, al final al que has de ser es consciente la sort. o sea has de ser mola agraït a la marca que et dona las zapatillas que necesitas o las amarretas que necesitas has de estar mol mola agraït y los has, has de ser felices, els has de hacer Y no? al final eh, nosaltres a muy pequeña escala amb la marca Where Is The Limit nosotros pues, pues ayudar la gent con lo que podem que somos uns matadillos y la gent al final es agraída y no? I, i, hay una diferencia muy gran entre la gente agraída y la no agraída, ¿no? Y la agraída, pues, eh, al final es sentir la samarreta, ¿no? Sí que pienso que es fundamental que te patrocini o tú crees en la marca que dona que producte. ¿no? Si, si tú crees que una marca de bicicletas es un desastre o es para per molt que te la regalin, no la d'acceptar, porque tú no la podràs prescribir. Saps? Si yo pensé es que Orbea es una mierda, no podría aportar Orbea, porque al final yo soy calescriptor. O sea, si me dan a a mí, tú al final has de exactamente cosas que te comprarías. Pero sí que es un shock, indudablemente, indubitablemente. A mí me gustaría preguntarte viendo un poco la carrera deportiva de Ironman, Man, Ultraman, Sables, Epic 5, Epic 7, ¿Vas a seguir acumulando volumen, volumen, volumen hasta el infinito? ¿Vas a centrarte en competir para, para ganar pruebas? Yo, yo, no, yo no. Mi trabajo no es ganar carreras. Mi trabajo es ganar pasta en la bolsa. Ese es mi trabajo. Pero. pero, pero esa es mi misión, ¿sabes lo que pasa? Que mi competición es día a día, ¿sabes? Si yo no tuviera la competición del día a día en un mundo que cada día se negocian 4.000 millones de euros, ¿sabes? Pues quizás sí que me motivaría a luchar contra un cronómetro, ¿sabes? Pues estoy cansado de luchar contra los números, ¿sabes? Entonces tengo la suerte de que las marcas que me ayudan no me lo exigen. Entonces me dicen, piensa algo raro, algo exótico... Te ponemos los medios y lo realizas. ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? es como exigirle a Edurne Pasaban que suba rápido el Everest. ¿no? Pues yo ahora estoy en esa línea, ¿sabes? en la línea pues, de, de hacer desafíos ¿sabes? Pues que me apetecen y que pienso que son comunicables y que todo el mundo se sale, sale a aprovechar. ¿no? ¿Qué más? Sí, has comentado antes, el otro día también te lo sentí explicar una entrevista amb en o amb en Fuentes, no, no recuerdo. Penso que en los dos juegos lo vas dir, sobre las transacciones intradía, el tema de que hay un conflicto moral y ético en el fet de que se especula a la baja en bonos también de deuda pública y tal, y que hi veies un conflicto, pero no obstante, tú has estat fent fins ara. ¿A eh, qué momento dices, escucha, fin fins aquí, tan persiana. Yo he visto el shopping, pero no me o no hubo fe o quién es la teva postura en este tema? Sí, yo lo hago, o sea, sigui, cara compro y ven, eh, cada día, compro y ven cosas que no tienen. Yo me ayudo a fansar la especulación de dos maneras. U, a materias primeras, yo me ayudo a fansar que éticamente, si yo sabes la parametra, Todas las materias primeras que puedo pensar son especulables. Y dos, mantenir posiciones baixistas, es decir, vender a cosas que no estén más allá de un día. ¿De Para que no dejes que la valoración de una compañía siga la correcta o de un activo ¿no? horas, yo eh, estas dos premisas las he tingut siempre y las he defensat siempre Em siento la necesidad de denunciar que eso es posible desde el momento que veig que se ataca la economía real desde el momento que veig que uns, un, un, un, un reduït grupo es capaz de manipular tan fácilmente los tipos de interés o el deuda a pagar per un estat que se entre para ya todo. Si sigui, España no puede pagar durante molt molda de temps un 6,5% de intereses, no puede. Italia no puede pagar un 7,5%, no puede. Ahora, a las horas, me em siento la necesidad de que esta solución, éticamente y moralmente, me siento tranquilo porque sé que yo he hecho al máximo que puedo hacer. Y ojalá lleguéis el llibre al Mariano Rajoy, y ojalá por ti parlament el Parlamento Europeo, y ojalá intenten aprobar una ley como esta o semblant esta. ¿Vale? Pero yo compro y ven acciones cada día, pero siempre tanco al mismo día, siempre. Bueno, ¿Qué más? Sí. Eh, ¿Es necesario eh, mover al mercado para poder invertir intradiari ¿Cómo? ¿Es necesario? Mour tu el mercado para poder invertir intradiari. Ahora tú al marcar. O sigui, mol capital. No, no va, no. Bueno, no. a STEM, mira es que estem en una, una contradicción increíble, ¿no? Que es. És que en el momento que menos acceso al crédito ya eh, es más fácil acceder al crédito a los mercados financieros. Mireu, vos que teníamos 5.000 euros, si el mínimo son 5.000 euros, menos no, no dejan, ¿vale? Pero no parlem de 500.000, ¿eh? 5.000, ¿vale? Imagineu que teníamos 5.000 euros, ¿vale? Y vosaltres atrás, Diego, va, pienso, tengo una idea que... Que necesito 50.000 euros, avui sense sin tener aval ni nómina. Y a sobra no voy a pagar tipos de interés. ¿Vale? Imagínate que tú vas al banco y le dices yo: Mira, tío, necesito 50.000 euros, no tengo aval ni nómina y no voy a pagar tipos de interés. Difícil, ¿no? Que tú dones de entrada. Pues los mercados financieros se están o si sea, es mercadotecnia, se está accedint al crédito de esta manera cualquiera persona que está en esta sala, dama, puede abrirse un compte, puede ingresar 100.000 euros y inmediatamente, sin saber de una capa explicación, puede accedir a 50.000 euros para hacer operaciones al día. ¿De acuerdo? O sí, sea, que es increíble, ¿no? Es increíble. Así que, algo sin dinero puede crear dinero. Ver, y eso es una miqueta al que enseña al museo en Libra, al ganar en bolsa es posible, ¿no? Como crear creadines. Al final, en, enseñemos como de en 10.000 euros, algún de 10 1.000 euros, tres operaciones al día, pod crear una empresa facturando 12 millones de euros en un año. No está mal, ¿no? No está mal, pues eso es posible, ¿eh? Eso es posible y gratuitamente, a nivel de intereses, ¿eh? Gratuitamente. Sí que más todos se a al mi curso. Hola, tal como está el laboral, sobre todo para los jóvenes, un cop en la carrera y la situación que tenemos, uh, ¿qué recomendarías tú? Buscarse las garrofas aquí, marchar fuera, y si es fuera, Quins jaus creus que són els més interessants o més possibilitats? El que al que dracubano és es que aquella idea que tú ara mateix tens al servei i que tens poder desenvolupar la desenvolupis. Porque perquè la tur no baixarà per contractacions massives de treballadors. O sigui, se acabat. O si sigui, Telefónica guanya de 10 1.000 millones de euros y a de treballadors trabajadores, ¿de acuerdo? A las horas no tingui iniciativa. Qui no cregui que el és el futur, no cree o sigui, que al ser autónomo es el futuro, no tiene un futuro profesional en aquel país. Si que aspérica que acabará la universidad, irá a un máster y el cridaran, en una demagogia. Así vale? que et convido a que creguis en que pots desenvolupar una idea o en que puedes ser autónomo y tú puedes desarrollar la teva microempresa o qué a ir a creciendo siempre con teditavans limitando al riscos y limitando los máximos las despesas fijas vale pero creo creo en la teva idea y no tinguis por tienes por tú cuántas años a bien pues tens moles para equivocar -te. vale pero probau prueba de equivocar ¿Qué tal, bueno, tal. Em dic, Jordi, uh, posiblemente estás encontrando en un momento molt dos de la teva vida, ¿no? Y me gustaría saber cómo, cómo gestiones este éxito. ya que eres capaz de gestionar a la borsa y también amb las pruebas de esporte que haces. Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo para tocar el peus a la tierra? tota toda la humilitat te diré que no te parece el momento més dos de la meva vida. Eh? Porque ser, bueno, quizás no es des desde la meva base menos coneguda que es la borsa... O sí, sigui, viscut moments, molmes dol sus cara, ¿no? Potser ara es eh, al momento más popular. Sí, de la Popular, ¿no? De, de, de, de que... et y tal. No? Al final yo siempre he al mateis ¿no? Es ser, es, es ser fidel a tu mateis o Si sigui, a mí me anar a la isla de los famosos, pero no me em amb el Paquirri ni el no sé qué. Y al, al final es, es ser fidel a, a, a Luteu no, o si sigui, es construint a construir, cénica mica, mica eh, no disarta influenciar para opiniones de gente que no conoces, sigui, como os podeu imaginar de la mogollón de las redes sociales, pues ya un percentatge que no, no, no si no tragan no i aquest percentatge cuando mes llenes pues més gran es el número no al final pues Dios inventó el bloqueo en el Twitter no y ya está no pero es desagradable la part de que et sense conèixer pero tú los contestas porque normalmente a veces algún comentario Twitter y Twitter Sí, porque ya cuando me sembra ya que a de no tiene sentit. a la persona es imbécil me em siento la necesidad de contestarla no? para al menos intentar arreglar una de las dos vessantes pero <laughs> intentar, intentar, intentar es difícil eh? pero, eh, sobre todo el que, que más me espanta de todo això es que yo que he lluitado toda la vida per no tener jefe si ahora tengo molts jefes <laughs> molts. Y a vagadas pienso, ostras, ¿y si un día digo que paro de spor? ¿Qué pasa? Y no? es una responsabilidad de molta gente que podrías publicar un libro en de correos impresionantes que rebo no buscada. Y no? aquí esta responsabilidad no buscada es al que en em més respectaba todo. Pero bueno, tot de así, es és, és impresionante. Sí. ¿Qué más? ¿Qué ves? Hola, eh, la primera pregunta es eh, ¿cómo te definirías tú? Com... ¿Joseph Aram qué es? Pues Joseph Aram es pues, una persona que apasionada de la seva profesión y que ha sapiút canaliza al seutems a una pasión como es la sport y ya está eh, que siempre le agrada charra y que ha trobat en els mitjans, diguem, gratuïts de canals de comunicació la manera de al salmón. i ya está eh, al final es que es, yo creo que la mea estructura es molt senzilla, ¿sabes? o sea, borsa una mica de sport i molta comunicació o si sea, gent que entrena més que yo ni a volta. pero molta tampoco no cómo cómo veo tú no sé ¡Home! más <laughs> pasierto pregunto. un tú no pero no, ver, ahora... lo que, está, lo que está claro que eh, es una persona mediática no no tú tomas estás o tú es decir, tenes pero... unos puntos espaciales que a lo mejor no el... no totalas lleno no pero al final para ejemplo no yo, yo una persona que admiro moltíssim no es la en Marroca, campeona del món de Rights. Mara de tres fills y bombera. Impresionante. Si para es una historia. Pero es una historia que a la Emma ha dado una cunecha. Ha de explicar si vol. No? Que ho está fent mica en mica mica. No? Pero es, es, es impresionante. No? Es és es entendre que en cara que tú sentis molt català, si vols a arribar a 40 millones de españoles, o a 300 millones de, de latinoamericanos, has de expresar en Castellano. Esa jo pues yo, yo entiendo a la FAPO que has de traduir el bloque en inglés. Esa es entendre una serie de cosas que se chocan a la teva persona para ideología y que tú al final has de valorar si te compensan o no. ¿Salt? Y al final tú dices, no, mira, yo paso, no voy a explicar. Pues ya está, perfecta. Pero al final, al camino a comunicar tan bien es muy sencillo es, es, es que yo no he fet simplemente por tu desde el año 2006 actualizan cada día el meu blog sabes y va explicar la mea feina pero no tengo, o si sea, para mí hostia, para mí naroi el no para o la mea mare que visita 30 nens cada día sabes si de dónde tú cumple y vende acciones no es res, sabes pero bueno, pues si sí, lo transmets, transmets eh, el teu método, transmets el que has aprendido. ¿no? Para mí una, una fita profesional es que la gente, ¿no? una dona, por ejemplo, la que ve en un curso, una dona, 30 años trabajando en un hotel y es queda a la tur. Y en 50 años no té ¿no? Pues que a mí que esta dona ahora em digui que se está guayando la vida gracias al que yo le he explicado, para mí eso es una fita a la vida. ¿saps? Y al final yo pienso que si tú eres un ratón tú tu las cosas van surtiendo. ¿Qué más? ¿Qué ves? ¿Qué, ¿Qué tal, Joseph? Eh, recuerdo em va a impactar mucho? crec que va a ser la primera vegada que vas anar a Nabuy TV a Malcuni? a la primera entrevista? Eh, Rudayat llenan Jenan Curvata eh, a una edad bastante diferente a la teva. ¿Cómo al principio admiraban Dacustad? Fins i tot yo creo que arribaven a mirarte te abajo, a es día, en un sentido d'aspectiu y cómo le vas fotre un a un un rapapolvo a todos, brutal, que al vas deixar a dejar a todos flipando. La meva pregunta es porque aquí hay mucha gente jove, yo gent jo soy un noy, ya tengo 32 años, ¿tu crees que al salir de edad, de ser profesional y a un y una samarreta a que veiem, que veem, potser, a Silicon Valley o a las películas que està passant a Estats Units. ¿tú crees que aquí poco a poco poc, se aplicant? aplicando? Porque yo creo que cada momento se triunfando la camisa y la curbata y no al que realmente saps. Hombre, aquí, hay que tener en cuenta varias cosas. Mira, mira la, la primera, el día que al Gonzalo Bernardo, o si sea, es, es, va demostrar que has de Tú a la teva vida has de especialitzar-te. O sigui, has de fe algo ve. No muchas cosas una mica ve, ¿no? O sigui, a la bolsa, a los mercados financieros ya muchas posibilidades. O sigui, pot pots puedes puedes divisas, futuros, acciones americanas, acciones españolas, acciones lo que sigue. Yo només sé, només acciones españolas, només. ¿no? A las horas, claro, cuando algún bolsa ve de todo. Y asbol ficar en un camp tan específic como aquest está perdul, A ¿no? yo el primer que diría es especialitza't a saco al luteu, que siguis indestructible en teus arguments. Respecta als tabús de la manera de bastir eso, no oblidar que aquí fa, pues, yo, bueno, prácticamente ningú de la sala ha vist ¿no? pero fa 35 años anys hasta una dictadura aquí, ¿no? No, sí. A somos una sociedad moderna relativamente joven, no? Eh, Estados Unidos transporta muchos años de ventaja en eso, ¿no? Pero yo pienso que sí que, que se está demostrando es que, pues, al final, si tú tienes un criterio y un conocimiento, pues, pues no sé, puedes expresar como tú pensas, pero también dependrá del cliente, ¿no? De la feina de cara al cliente o eso, ¿no? Pero al final especializa i y sigues bo y tú y a quien no le haga y que no mire ¿no? ¿no? Hola, Josef, buenas em tardes Luis Lluís, ¿no? Oh. Buenas noches, eh, escoltame, ha estado muy bien todas las explicaciones y el impacto que yo he tanto en tu. Pero realmente estás desarrollando dos actividades que son pasiones teves, amb un impacto de riesgo, como es la base de decisiones del día a día de aquel este mundo de la borsa, el mundo financiero, y la otra, on este esporte donde tú te això, quan ¿no? esto, cuando lo explicas, puede haber muchas personas que dicen bueno todo esto es lluitar y tal, pero hay un componente mental muy elevat, que tú puedes tener y que los demás no poden tener. Por tant tanto, a mí me gustaría que poguessis explicar a auditorio qué ha sido el proceso evolutivo del de trabajo mental que has hecho tanto en el món bursátil como a la teva actividad deportiva. Bueno, yo, yo pienso que eh, si... Alguna cosa li deu l'esport a la borsa és la fortaleza mental, Yo no? desde el año 1996, des el 18 anys, tenia molt clar que volia dedicar a la borsa. A les hores em vaig anar a obrir un compte amb molts molt diners, evidentment, que tenia estalviats i evidentment les primeres inversions inversiones eren 600 euros, o si sigui, fat fatal, no? A les hores jo vaig tenir la sort de comenzar la bolsa a finales de los 90 on, eh, había Total Boom Technologic, ¿no? Amb la cual cosa guanyar diners era un joc de nens, ¿no? Si una cosa pasaba de 11 a 150, que habías de ser muy per ¿no? Guanyar, no? O sea, terra, el futuro, no sé qué, internet, bla bla, bueno. Y em a las horas van a mol molver que a la siguiente, que yo ya ja comenzaba a ser. Eh, a trabajar para una agencia de valores, visqués al crack tecnológico ¿no? y perdes todo lo que había ganado el, día, el, año, el año anterior. A las horas, hay molt un Em va un va molt de cara a la humildad, ¿no? de cara a Dios, no tienes ni idea, estás de forzar? Has de ser constant. Estás un mon que, como te equivoques, un día te desploman. Y ¿no? a las horas, pues, ¿a qué tan diario, de pressió diària diaria, als mercats los mercados financieros, evidentemente, cuando la, la, la, la otra preocupación es si vayan bici o corra, pues es un juego de nens. ¿no? aquí me partir la pana a Lynch, Morgan Staley y UBS, Barbour, pues si me en bici a Mel Jorge o a Jordi, pues me es igual, ¿no? Y, y a las horas sí que manat molbé la mea feina para las por, ¿no? Al final, ¿no et pensis eh, que la borsa está tan arriscada. Yo, yo defenso mol que es el negocio y me seguro del món. O si sea, es la manera de més me del món. Eh? sería una miqueta més llar de explicar pero en otra ocasión os lo explicaré pero es el negocio me saluda del mundo quedeu-vos a eso Twitter Atribuirías per del de, del teu èxit. a que la teva figura es una mica un antiheroi por ejemplo, hace dos días bueno, un tweet de Lorenzo que estaba probando una moto nueva que valía una pasta y en cambio a veure un Teu que pusaba entrenando a, a dir tu set y de Somba feos, tanta gracia. Bueno, sí, a ver, al final, aquí ya una component de product placement molt important ¿No? ¿Quién es un de los más patrocinados? Dir. ¿No? Al final, dic on entreno. ¿no? Eso es, ufaría un ratón a un patrocinador, ¿no? Eh, al final, yo el que sí que creo que es molta la diferencia entre realmente unas figuras yuñanas, ¿no? para nosotras, no sé, el Lorenzo. Hostias, Lorenzo, ¿no? O Lusain Ball, no sé. Es, es como com un que no ha existir, ¿no? Yo me recuerdo de Pati, que al Meuparam em grababa la NBA, cuando es deia los, la Liga de las Estrellas, bueno, un programa que feían, que yo le di al para, Esto es mentira, ¿no? O sea, no em creía que yo sin en a basqueta y ship, a mí me apasionaba el básquet, ¿no? Y al final yo creo que al que al tenido una feina, ha un famezuma. Al no? frente de Carta a la Borsa, pues Dios, bueno, pues si aquel tío que trabaja, puede hacer Ironman en 5 días, pues pues yo fui al un ¿no? Y hice el famoso spruppé, ¿no? O sea, para su Lorenzo se han de arrancar muchas cosas, aparte de un talento sobrenatural, pues más motos, un no sé qué, ¿no? Algo excepcional, ¿no? Hola. Sí. Sí. ¿Avanzas has comentar que vas a trabajar al Telepizza? Sí, sí, sí, sí. Telepizza. ¿Qué día va a ser el que vas dir, estic el pizza, em a hacer un par Telepizza, a hacer en la bolsa bañe dinero y eso? ¿Cómo va a ser el cambio? Yo estoy trabajando en un restaurante. Si sí. oh, es una pregunta futura, <laughs> <laughs> <laughs> no, no he sentido? No sentí la última par, ¿verdad? que si vas a trabajar el telepizza... Sí, sí, he trabajado. Va vale. a un día que vas a decir, «Voy un cambio, ¿això sí. es una mierda?» Sí, sí. ¿Vas sí. lo que es? Y me em la bolsa a ganar dinero. Y a la vida realmente. Vale, vale. ¿Cómo sé va ser eso y por qué? Bueno, eh, a ver, yo... yo vaig... no, no, tampoco es dir, perdó, que habría de decir... Perdón, eso que diría en la universidad? Eh, Pero yo... comencé a estudiar Administración de, de Empresas al IQS y no me aportaba. Y no, horas mientras estudiaba al IQS yo necesitaba dinero para invertir y pues trabajaba telepizza de una clases particulares de lo que sigue, y no y, y a la, de monitor de snowboard también y a las horas pues cuando vais a decidir ir la universidad pero nada cada día a la Borsa de Barcelona para Pendra, pues va ser cuando ya me de deixar dicho las mismas obligaciones profesionales, para que ya que un cutre, <ríe> anar al a la bolsa y a la tarde te le pizza, ¿no? Es <ríe> <sido> un masa, tío. <ríe> y a las horas, pues, pues va. Al final, al final, al que me que em va a demostrar la, mea, la mea experiencia con entrar a la bolsa, es que a la vida has de tener mucha cara dura, tío. O al sea, no y al tenso. Tumbols trabaja. Apple, perdí algo, pues pesa Apple. Ya et dirán que no. Pero, ¿y si digan que sí? ¿Sabes? Pero es el que me ha hecho yo. ya a la bolsa. Yo no lo tenía. Tenía una pérdida limitada y un beneficio ilimitado. ¿Sabes? Al que podía pasar, al máximo que podía pasar es que me em diga que no. Pero, ¿y si aún cop me em digan que sí? Y yo al final, al que os da fe al principio, es igual al que os pague. Oh, no, es que pagan poco a las prácticas pues igual, hasta de trabajar gratis tio. o que sea, hasta de, has de machacar, o sin sea, vint 20 no, no no has de volver y cobrar res has pendra aprendre, pendra pendra perquè porque esta formación es este capital humano es impagable, o si sea, no hay máster que pague al que pueda enseñar, en el meu caso una agencia de valores en dos años no existe y a mí pues a sobre me em pagaban pues ya era ah. la repanocha, pero yo le voy a en la primera frase que le vaig a decir, cuando me em dir ¿qué haces aquí cada día? digo no, no, mire, yo es que vengo, quiero trabajar aquí, trabajo gratis. ¿Sabes por qué? Has d'estar esta tant de conocer. Y después, un cop estiguis dentro de la organización, demostrar que tienes un talento para desarrollar esta feina. ¿Vale? No si me paga 300 euros al mes, es una... No, muy mal. Así <laughs> que ánimos. ¿Qué más? ¿Qué ves? Fem, sí. si la, algú última. Té, la última. Eh, va, la última. La uh, última. sí. Hola, Bonanit. Bonanit. Yo uh, me em dedico el tema de las estrategias de marca y me gustaría saber si lo tengo ha si ¿t'ha tengo. ¿Te has o tú? ¿O tú aportate algo? No hace fa falta que me digas que no me si te aportate algo. Está natural. O sigui, en caso eh, yo em podía pensar que que em podría ganar un euro gracias a la comunicación. O sea, eh, no digo que ganaré de aquí, sino de, de retornos que puc oferir las marcas. Si es cierto que ting la sort que para ara se está convertint en un problema, o sigui, de que un mensaje tan potent como Where is the Limit relaciona a la mea persona. Y ahora este a la tasca de desvincularlo, porque Where is the Limit es molt más que Josefa Ahram. Y no? al que voy a intentar, a los propios meses o años eh, es que tú tomes considerar cuál de el límite y realmente no pues, digan cuál de el límite, Joseph. O surtida de Corra, cuál es el límite, Joseph. Por ejemplo, voy a hacer una surtida de Corra, expresa menara para que la gente vaya gent tan que no siempre que cuál es el límite hasta el Joseph. Sino que es importante. Però... A ti. Bueno, pues un alto abrazo. Aquí fora tenir una paradeta de llibres per si algú li interessa i ara el Josep també estarà fora per qui vulgui signar o, o qualsevol cosa. Moltes gràcies.